El plan TIC hoy en día ya está estructurado de manera general en donde hemos diseñado dos estrategias, una muy ambiciosa que nos la va a ayudar el, el sector móvil y otra en donde vamos a integrar las diferentes tecnologías, los operadores de internet, los operadores comunitarios que nos permitan llegar a las zonas apartadas, conectando con un propósito para la productividad y la sostenibilidad. No hay una rebaja porque es que no existe todavía la valoración del espectro y lo que se está haciendo es aplicando las condiciones de mercado, revisando los criterios que establece la ley para maximizar el bienestar social que es lo que le corresponde al espectro. ¿Y eso qué es? Lo que nos permitirá cerrar las brechas en Colombia.